A las seis de la mañana y nuestro conductor ya vino por nosotros.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 Give yes. oh, them. Oh, cool. Different, different. Yes. You know this is the ticket valid in Agraha city 5 place. Okay. Come this way. Come here. a la brana Y eso fue todo el jale. Ya logramos pasar el cerco de seguridad, ya pasamos todo, pasamos en minutos. Desde el Taj Mahal venimos a verlo, eh, todo el recinto, o sea, no nada más es el Taj Mahal, sino la entrada, los jardines, y here, todo este recinto. De, de la historia de amor y eso, que eh, sí, ya les contaremos, pero está increíble, está muy bueno A la madre le están haciendo un estudio de fotografía, pagó mil dólares por el estudio. So <laughs> bring when we meet you there. So I I'll drop him simply. They will Please. take we I will take you where you can find your very easy your rickshaw. This is only to wear. Wow! Very nice. And this is store 400 a strap for a years old. Yes. Oh. Yes, I took the And yeah. this morning we meet you over there. Yes. Yeah. <laughs> a, the yeah. shark sure cut is very <laughs> interesting. <laughs> <Yeah>. Okay. <laughs> Bye. Thank you very much. Thank you. Good luck. Nice Thank you. Thank you again. Thank you. Good luck, madam. Thank you. Bye -bye. <laughs> bye, bye. See you next time if I am not die. <laughs> Remember, you have to find best thing. Hello. Eh, venimos al buffet después de visitar el Taj Mahal estaba para, incluido el buffet en el 48 estaba incluido en la habitación después la, la aprovechamos para venir a desayunar rápido porque nos está esperando nuestro chofer del Rick Show y bueno, este es yogur uh -huh. mm, la tortilla esta que hacen arroz muy especiado huevo y también otra cosa capeada con verduras muy rico vamos llegando al baby tagmahal así le dicen este es el baby tak Mahal. baby tagmahal así le conoce así le dicen pero su nombre es tat madul o la me tumba, me tumba de es el padre de la reina que está enterrada en el tagmahal es el padre de la reina que, que está en el tagmahal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 Quitamos zapatos, quitamos zapato Ahí en la maris.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 Vamos a entrar. Vean todo el trabajo. Todo el trabajo. Tiene? Vamos a ver si es como el Taj Mahal que es de piedra. Sí, es, efectivamente. No sí, es nada es pintado. Incrustado. Es uh -huh. piedra incrustada. incrustada. Sí, en el mármol. En el mármol. Y esta es de una sola pieza. Igual que el Taj Todo esto. Aquí nos decían que si se equivocaban. Pues tienen que volver a cierto pues, aquí. No mystics. No mystics. No, no. mystics. Hello. Vamos a hacer adentro. Oh. Ok. Ah, verdad. Ah, ¿verdad? Órales. Oh, este es el mausoleo. ¿Qué es aquí? Ah, no, este es mi papá.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 Arzo so grande. Y brinco. Arzo so grande. La están este, arreglando, la verdad que somos nosotros y otros dos turistas, los únicos que estamos aquí, causamos este, <ríe> como ¿Fueros? extrañeza y ya nos vinieron a saludar y todo, pero ya no que este, tomar video, pero bueno, muy amable la gente, aquí son musulmanes, eh, y bueno, puedes pasar, no te cobra ni nada, solamente hay que quitarse los zapatos.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 Nos llevó, Bueno, nos lo encontramos en la estación del tren. Ese ayer nos llevó a nuestro hotel, nos llevó a este al atardecer en el río Yamuna para ver el Taj Mahal del otro lado, nos llevó al fuerte de Agra. Hoy también nos Nos recogió a las 6 de la el, mañana. A las 6 ya estaba ahí. Es, esos son puntuales, ¿eh? Son puntuales los, los indios. Este, ya después de ahí fuimos al Taj Mahal, el Taj Mahal nos llevó al Baby Taj Mahal, nos dijo que podíamos ir a fuera de, ciudad, fuera de la ciudad, a un lugar hermoso, maravilloso, sí, que ya. Eh, el año mil Ah, Jama Masjid también nos ah. llevó Ah, nos llevó a Jama y ahorita eh, ya nos contactó nos, nos con, un taxi. con un amigo suyo que está es fuera de la ciudad, el ya no va vale. net, pero bueno, bueno, nos van a llevar. Eh, ya vamos. A sabes, a que no es un lugar muy antiguo de 1500. Sí. Y este, lo que vimos estaba muy padre, la verdad eso ni lo traíamos mapeado, pero prácticamente con eso pues ya tenemos todo lo, lo más importante de Agra. De Agra está a 40 kilómetros de del centro de la ciudad. Eh, son las 2 de la tarde, pues vamos a llegar allá como a las 3. nos Estamos a la tarde 6 y nos regresamos. Y un, un detalle muy, muy padre de nuestro está tuk Está muy su calor del karma, él es karma él es 100% sí. karma, entonces le dijimos que como hicimos shopping, ya nos gastamos el dinero ¿verdad? Y ya no entonces no teníamos dinero. dinero dijo que no problem, que se le paga que el en dinero el hotel. no es problema, el dinero no es problema para entonces, él, se ve. Ah, todo lo contrario de igual el pensamiento que tenemos este, no, accidental bueno, el dinero no problema, que le pagábamos de regreso, y ¿Mm? Todavía llegó más lejos Ok, nos consiguió el taxi y lo vamos a pagar Hasta que lleguemos al hotel, hasta que regresamos al hotel Se paga el taxi Pero algo todavía mucho más padre Ya al final se acercó con nosotros Y nos ofreció de su dinero Por si no traíamos nosotros y queremos traer dinero Nos ofreció, ah, porque obvio hoy no le pagamos a él Él no, no se le no pagó nada hasta mañana, hasta mañana que nos deje el pero tren él dijo que nos iba a dar dinero Por si nosotros no teníamos Por si no teníamos y necesitábamos Él nos prestaba dinero hoy Y ya mañana pues, le pagábamos pero así se les gasta nuestro nuestro guía aquí en Agra. Le vamos a pedir sus datos para que si alguien Nos quiere dejamos. contactarlo, excelente guía, persona y karma y todo. sí restaurante del hotel después de un día final, duro duro duro, desde, desde las 5 de, la de la mañana, mañana empezamos y fuimos al Taj Mahal de la tarde. más de 12 horas interrumpidas de, de, de, de, de, Taj Mahal, de guerra Taj Mahal, eh, unas tienditas después fuimos a, a la mezquita de aquí de Agra y fuimos a otra mezquita o sea, sí, como a una hora pasados. de camino Pero bueno, ya ahorita estamos comiendo pedimos unos rollos primavera Uh -huh. eh, unos noodles Sechuan Y unos hongos uh -huh. eh, Con verduras Ay, no, lástima sí. que esta cosa no, no, no capta olores está, Nada más de olerlo bueno. Huele riquísimo Un poco picoso los noodles Pero son muy ricos Perdón, mi plato ya está todo comenzado Pero es que tengo que seguir grabando Porque esto está uh -huh. riquísimo Picoso, Mari está bien enchilada Bien enchilada cómo y eso que venimos de México, y ya comemos picante. Mm. Yo no soy tan enchilado como Maris, pero oh, está bien bueno. Esos son los honguitos. Esa es la pastita, y esos son los rollitos. Ay. Ay, el, la pasta los unos lo siento como un chile habanero. Son súper picosos. Pero ricos, con mucho sabor. Mm. Así es que... Si tú, espectador, estás en México y te gusta la comida picante, ¿Y te va a gustar la India. Va a gustar mucho. Adiós. Es de la clica, la Maris. Ya es de la clica, de la ganga aquí de Agra Fort, de la mara salvatrucha de aquí de Agra. Saludos a todos mis amigos que tienen tatuajes.